Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea en tu lugar de residencia. Aquí son buenas tardes. Estamos a las 6 de la tarde, horario de montaña en Utah. Esto es Tiffany Vlog. Si te estás conectando por primera vez, estás visitando mi canal, te invito a dejarme tu thumbs up, tu manito arriba, a suscribirte, a comentar acá abajito y a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más de esta serie de videos sobre mi historia de cáncer 2020 es el título del vídeo de hoy a pedido de ustedes Voy a estar dejándoles saber a todas eh, cómo sigue mi herida como podrán ver ha cicatrizado muy bien sigue rojita pero les les quería contar porque están preguntándome mucho eh, Cómo estoy, qué me ha pasado Sé que están preocupaditas Quiero agradecer a todas aquellas Que se preocupan por escribirme Y me siguen en Instagram En Facebook, en todas mis redes sociales Y las que me hablan por WhatsApp también Gracias a todas, a cada una de ustedes Las estaré nombrando les Quiero contar novedades sobre mi próximo video en donde mi hermana Ingrid que sufre de cáncer de seno grado 4 eh, ella les grabó se tomó el trabajo de dejarles un video testimonial de su historia en agradecimiento a cada una de las que ha donado para el Go Me que yo empecé para mi hermanita ella está eh, preparando más videitos eh, Logos, los que voy a estar bajando y compartiendo mi próximo video así que activen esa campana y no se lo pierdan porque mi hermanita está haciendo tapabocas gracias al dinero de GoFaUMI que logré reunir lamentablemente no fue mucho pero tampoco poco fueron 500 dólares voy a seguir dejando el link aquí abajito para que las que quieran porque sé que ustedes tienen un gran corazón y son muy buenas puedan seguir apoyando a mi hermanita a seguir comprando tela y las máquinas que ella ha hecho ropa, ya les mostraré ropita que ha pre preparado para vender, está vendiendo almohadones y um, el cáncer no la detiene, eh, es otro testimonio de que no importa la adversidad o la prueba que tú tengas tú decides qué actitud le pones a la vida So, como lo prometí, no te pierdas porque al final de este video voy a estar saludando a las nuevas suscriptoras que tiene Tiffany Blog. Gracias, voy a compartir mi historia de cáncer 2020. ¿Qué pasó después de mi cirugía? Amigas, no he estado bajando videitos, me he tomado unos días off. Hemos salido el día del padre a pescar a unos lagos muy lindos que hay aquí en Utah. Con la familia me he tomado tiempo para desestresarme porque pasé unos días, la verdad, un poquito difíciles. Enseguida que salí de la sala de cirugía. ¿Qué pasa con mi CAT scan? O scan? Ya les contaré. Tengo médico el lunes que viene para hacerme una prueba de sangre que el doctor me quiere hacer. Todavía no tengo fecha para el CAT scan. Ustedes entenderán que estamos en tiempos de coronavirus. Aquí en el estado de Utah se está volviendo a cerrar. Han crecido mucho los casos, así que debido al COVID todavía no tengo fecha para mi CAT scan. Sigo esperando. En cuanto tenga novedades les dejaré saber. ¿Cómo estoy? Bien. Mejor ahora. Salí como a las 6 de la tarde de la sala de cirugía. Tuve una fea experiencia con la anestesia que me pusieron en esta oportunidad y bueno, mi estómago se puso malo y enseguida empecé con vómitos y al tener vómitos, ustedes imagínense que al tener mi garganta recién operada con puntos y todo, vomitar era la cosa más horrible que le puedo desear a nadie porque eh, la medicación, la anestesia, o mi cuerpo estuvo... Sacando esos medicamentos casi como por dos semanas, yo no tuve idea del paso del tiempo. Me explicaron, me explicó mi esposo que el doctor le dijo que esto fue debido a que la anestesia que se pone para este tipo de cirugías, o al menos la que a mí me pusieron. Déjame saber acá abajo en los comentarios si tu experiencia con la anestesia fue igual, parecida o mejor en mi caso. Porque por ahí vi algunos comentarios que dicen no duele nada. Amigas, los cuerpos, la tolerancia al dolor y las circunstancias son diferentes para todas. Según la edad y muchos factores. Es lo mismo esto que los embarazos ningún embarazo es igual al otro, todos los embarazos son diferentes y bueno, en mi caso, mi historia, yo sí sufrí un poquito de dolor no es una cosa así que digamos, ay qué horror, no pero la pasé mal porque yo tuve vómitos, amigas o sea, la que no, bueno, bien, mejor por ellas que no tuvieron que experimentar lo feo que yo experimenté también amigas les voy a pedir que eh, por favor apoyen mi otro canal que voy a estar bajando un videito de mascarillas y novedades en Melania Beauty Tips búsquenme, suscríbanseme hay muchas que me mienten yo amigas tengo acceso a información yo sé quiénes se han suscrito y quiénes no muchas me han dicho que se han suscrito y no las veo en mi otro canal así que apoyen a Melania Beauty Tips por favor, es un canal de belleza donde comparto tips para el cuidado de la piel para quitar manchas, para quitar los puntos negros y para evitar arrugas y, y la belleza, el cuidado de la piel y el refrescamiento de la piel y todo el cuidado que tú le puedas dar, no importa la edad, para que tengas tu piel brillante. Pero bueno, visiten, si quieren saber más, Tips de Belleza, Melania Beauty Tips, allá las espero. Así que suscríbanse también allá, comenten, compartan, activen la campana para que no se pierdan los videos que estaré bajando la próxima semana. Con tips de belleza, ya tengo todo preparado, mis videos, voy a estar bajando una mascarilla oriental de arroz y vitamina E con aloe vera para, ¿qué? Para muchas funciones, para evitar arrugas, quitar manchas y mantener la piel fresca en la mañana es una rutina de limpieza, así que anda, seguime en Melania Beauty Tips y suscríbete, dame like y déjame tu comentario también déjame saber de qué te gustaría, qué consejos y tips de belleza te gustarían también voy a dejar el link ahí para mi página web por si te interesan algunos productos, siempre voy a dejar los links en la cajita de información siguiendo con lo que atañe a este video estoy bien amigas, he tenido un poquito de depresión el doctor me explicó que, que quizá después de la operación yo no me sintiera mejor. Quizá por el cambio hormonal yo me siguiera sintiendo mal. Lo que está pasando conmigo es que no queremos que La tiroides mía está toda tomada por cáncer, por el carcinoma folicular, pero es mucho mejor, sobre todo por la edad que tengo. Eh, que trate de mantener lo más que pueda mi tiroides, porque en este lado que él me dejó, el lado derecho, me quitaron mi tiroides del lado izquierdo. Eh, hay cáncer, pero está encapsulado, así que no hay riesgo. Pero yo, para tener tranquilidad, decidí y hemos decidido con el doctor... Hacerme un chequeo profundo, un cat scan para ver dónde, si hubiere, uh, vamos a decir, metástasis. El tipo de cáncer que yo tengo, les voy a dejar el video aquí en la tarjetita, para que puedan verlo, en donde les hablé anteriormente y les expliqué de qué se trata el calciloma folicular. Por si no lo vieron, las invito a verlo. Y a suscribirse y a comentar, ahí les estoy contando en ese videito que voy a estar dejando por acá arribita, sobre eh, las metástasis que este tipo de cáncer hace, que es en huesos, en pulmón, en cerebro. Entonces quiero estar segura de que no tengo nada para eh, poder seguir con mi vida. Eh, yo me estoy cuidando en mi alimentación. Voy a estar bajando un próximo video de la alimentación cuando tienes cáncer, por si tienes cáncer. Entonces coméntame aquí abajo si te interesa que haga un próximo video sobre la alimentación en el cáncer, qué debes comer, qué no debes comer, cómo te debes de cuidar para que una vez que ya entraste en, en lo que es el diagnóstico y te dieron tu diagnóstico de cáncer, cómo puedes tú empezar a ayudar a tu cuerpo a batallar con él. ...y a vivir una mejor calidad de vida... ...a estar más sana, más activa. Él me explicó que yo podía ya sea subir de peso... ...algo que ocurrió porque subí 8 libras... ...después de la cirugía, en vez de bajar subí. ¿Cómo me estoy ayudando? Por ejemplo, en este momento... Eh, ...nos vamos a ir a andar en bicicleta... ...me compré unas bicicletas... ...así que con mi familia estamos saliendo a caminar... ...estamos en cuarentena... Pero manteniendo el distanciamiento social, tú puedes este, salir porque no es sano, amigas. Yo caí como en una depresión después de la cirugía porque el dolor no podía hablar. Mi garganta dolía demasiado por la intubación. Entonces trataba de tomar miel, limón, tecitos, estar tranquila para ayudar a mi cuerpo a restablecerse y a curarse. La garganta, la zona es muy delicada. Entonces, por esa razón, no podía bajarles videíto y les agradezco. Pero aquí estoy, ya estoy hablando bien. Estamos ya casi a un mes, exactamente el 29. De mi cirugía y me siento muy bien. La mejor decisión que pudimos tomar fue, en mi caso, eh, quitar la mitad de la tiroides donde ya estaba toda inflamada y con el cáncer tomado. Y dejar para que mi cuerpo siga teniendo la hormona. Y el próximo paso que ya estaré bajando videos será de, de, de mi CAT scan y esperamos que Dios nos bendiga y podamos tener un buen diagnóstico y haber vencido esta enfermedad. Estoy desde ya muy feliz, mi familia me apoyó mucho, He estado muy rodeada de mis afectos. Estamos en esta nueva normal que es el hablarnos desde Chile, desde Uruguay con todas mis hermanas y mi familia. Entonces las invito, amigas, a poder apoyar eh, a Tiffany Blog seguir dando like dándome manito arriba comentándome y gracias por su apoyo, síganme en Instagram, en Facebook para que yo siga bajando más contenido, también vayan y visiten Melania Beauty Tips y no se pierdan, no se pueden perder mi próximo video donde mi hermana Ingrid les va a estar dando un testimonio sobre su cáncer de seno Lamentablemente, no tenemos muy buenas noticias, el cáncer se expandió hacia su otro pecho y a huesos, pero también, al igual que yo, mi hermana está teniendo una actitud positiva, ella sigue activa. Amigas, manténganse las que tienen cáncer en forma positiva y um, uh, traten de vivir un día a la vez. No se me depriman. Yo sé que puede ser difícil, también tómense su tiempo. Agradezco a todas las que me dieron mi consejo de, de, de descansar y eso hice. Me tomé mi mes porque estaba overwhelmed, estaba que no podía más. Con la cirugía, la recuperación, la cuarentena que ya me tiene un poco mal como a todos, porque no se puede vivir aislado, eh, es triste, no puedo ver a mis hijos, cumplen años, parientes, y uno necesita el abrazo, el afecto. Entonces tratemos siempre, a mí, por ejemplo, es mi cable a tierra, con mi hija horneamos galletas, hicimos chocolate chip cookies, chocolate chip cookies para llevar. Eh, esta cuarentena nos ha unido porque... Éramos unidos, pero hemos tenido la oportunidad de salir a hacer camping, pesca, andar en bicicleta. Hemos descubierto una nueva etapa. Entonces, amigas, salgan con sus familias, arreglen su jardín. Eh, voy a estar bajando unos blogs donde les mostraré, como les prometí, eh, la, la, la, el plantío que tiene mi esposo de verduras y hortalizas y frutas corten su jardín, eh, amen las plantas, sus rosas, pónganlas en su casa, perfumen su hogar, limpien. Hay muchas ideas que pueden hacer. Nosotros hemos estado muy activos saliendo a caminar. Los niños hemos hecho un ayuno de pantallas, así que, todos hemos tomado ese break y estamos muy felices. Amigas, las invito a seguir disfrutando de Tiffany Blog. Voy a nombrar a mis nuevas suscriptoras. Gracias por apoyarme. Ana M. García, Ana Fajardo, Ana María Viera, Romina Zimmerman y Playgraph. Son amigas puras Anas, así que... Es el mes de las anas y he cumplido con nombrarlas al final de mi video. So, thumbs up, suscríbete, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones. No te pierdas mi próximo video. Este videito era corto porque ya me estoy yendo a andar en bicicleta para dejarles saber que Tiffany está bien. Hay Tiffany para rato. Y voy a estar bajándoles, como les prometo, el video de mi hermanita. Y dejándoles saber qué pasa con mi Catscan. Pero si quieren un poquito de belleza y cuidado de la piel. En esta serie de videos que estoy bajando. Melania Beauty Tips es tu próxima parada. Esto es Tiffany Vlog desde Utah para el mundo.